propongo hacer hoy lo que vamos a hacer es eh, construir un preset desde cero, vamos a partir de, de una de las localizaciones eh, vacías y ahí vamos a construir un preset para poder utilizar el FM3 con un amplificador normal, es decir, vamos a, eh, a obviar, nos vamos a saltar, no vamos a poner ningún bloque de tipo simulación de amplificador y simulación o simulación de pantalla sino que solamente vamos a utilizar efectos como los de una pedalera normal y corriente. Entonces lo que vamos a hacer es trazar como dos líneas, una línea que va a ir eh, delante del previo del amplificador, es decir, van a, van a ir en posición pre, y otra línea que la vamos a poner en el loop de efectos, en el bucle de efectos, en el, o lazo de efectos también se llama, del, del amplificador. De manera que los efectos típicos pre, como compresor, wah o o distorsión van a ir delante, que es su sitio natural y los efectos de modulación, del reverb, de rever delay de y todo eso van a ir en el loop de efectos que es su sitio natural donde suenan mejor todo esto es cuestión de gustos también, ¿vale? no necesariamente un delay de, en la parte press va a sonar mal pero digamos es lo, lo, lo ideal o lo que generalmente se, se va buscando entonces lo que vamos a hacer es primero concentrarnos en, en el, la pantalla del ordenador donde voy a construir el... el el preset, lo voy a enseñar paso a paso y eh, a continuación sin siquiera probar cómo suena lo vamos a conectar a, al amplificador no sé si a este o a uno que tengo por ahí yo creo que va a ser ese porque lo tengo más a mano os voy a enseñar las conexiones y, eh, y vamos a ver cómo suena, vale? bueno pues al lío el aparato, eh, nos vamos a ir a un preset que tengamos vacío que lo que voy a hacer es directamente irme al al último, al 511 el 511, que en realidad es el número 512, teniendo en cuenta que el número 1 es el 0, 0, 0, 0, 0, no, tanto 0 no, solamente 3, 000. 0, 0. Entonces nos vamos a ir al 512, que es el 511, y aquí tenemos un preset vacío, ahora mismo aquí no, no hay sonido de ningún tipo, ¿vale? No tengo conectada la guitarra ni nada, simplemente esto es todo en el plano teórico. Y entonces lo que vamos a hacer es, eh, esta va a ser una línea, Podría ser esta de aquí arriba también, vamos nos da igual, pero vamos a poner esta línea que va a ser la línea 1 y donde voy a poner los efectos de tipo eh, pre, pre, previos al previo. Y esta va a ser la línea 2 donde van a ir los efectos en el, del bucle de efectos, del, del loop. ¿vale? Entonces lo primero que tengo que hacer en ambos sitios es eh, crear la salida. Le doy al botón derecho del ratón y le digo, esto es las entradas y salidas, quiero decir. Esta es la input 1 y aquí vamos a poner la OUTPUT ONE ¿vale? de manera que la señal va a entrar por aquí, va a recorrer todos estos eh, bloques y va a salir por aquí esto sería la INPUT ONE es la del instrumento, la entrada de instrumento normal y corriente y la OUT ONE es la que también está etiquetada en el aparato como OUT ONE que son las XLR vale. como lo vamos a utilizar en mono eh, bueno, todo esto no, no hace falta que lo especifiquemos aquí, ya os indico lo de mono estéreo más adelante, pero como lo vamos a utilizar en mono, solamente vamos a utilizar la, eh, la salida XLR eh, izquierda, ¿vale? Bueno, y aquí vamos a poner la entrada 2 y aquí la salida 2. Entonces, la entrada 2 es la que se llama aquí eh, eh, eh, envío de efectos, y la salida 2 es la que se llama retorno de efectos, ¿vale? Entonces, esto van a ir en distintos sitios. Aquí vamos a conectar la guitarra um, al, al, eh, al FM3, iba a decir al, al Axe FX, al FM3 y, y la salida directamente a la entrada de, del ampli, y aquí vamos a utilizar las conexiones del loop de efectos. Entonces, lo primero, vamos a empezar con la línea 1, y lo primero que vamos a hacer es crear un cable, para, que, para unir estas dos, eh, estos dos bloques. Si no creo el cable, no suena, ¿vale? Aquí me está diciendo a dónde puedo conectar, ¿vale? Y en este caso, pues, lo que quiero es conectar directamente a la salida. Le doy aquí, ¿vale? Ahora se me va a crear automáticamente. Vale. Ahora mismo, si tuviera la guitarra, ya tendría sonido. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Vale? De manera que tengo dos líneas absolutamente independientes, ¿Vale? Es posible que si no conecto la guitarra al, al FM3, sino que la conecto directamente a, al, al amplificador, puedo tener los sonidos de modulación, sin necesidad de tener, eh, por ejemplo, la distorsión, el Y, etcétera Pero bueno, vamos a hacerlo de las dos maneras. Y eh, yo suelo poner los efectos aquí para no ponerlos por medio. Aquí, por ejemplo, voy a ponerlo primero un compresor, botón derecho, compresor, Ahora ya elegimos qué tipo de compresor. Aquí voy a poner un WA. Ahora elegimos también el tipo de WA. Y aquí vamos a poner un Drive. Y luego ya elegimos el tipo de Drive. ¿Vale? Y en cuanto a efectos de modulación... Eh, perdón, antes de seguir. Hay que tener en cuenta la CPU. A ver cómo va. Si estamos en el 39%, va bien. Y en cuanto a efectos de, de modulación que yo suelo poner, pues voy a poner un... Eh, lo primero voy a poner un, un, un Chorus, que está por aquí, ¿vale? Voy a poner un... no, el, el Chorus lo voy a poner aquí. ¿Veis cómo? Para desplazarlo, porque voy a poner primero el, un, un Flanger, eh, o un Phaser mejor. Me gusta más el Phaser. Phaser, Chorus, los puedo tener activados o desactivados a la vez, como a mí me, me guste. Aquí vamos a poner un Multi-Delay un delay muy interesante eh, ¿dónde estás? multi-delay... La, la, la, la, la. no te encuentro mega chat no es, plex tampoco no te encuentro multi-delay uh, no. no lo encuentro, seré gilipo no creo. Voy a poner multi-tap pero no es así, es que se llama así, ¿vale? Esto ya um, um, un poquito a ya y por último eh, aquí ponemos un delay normal que ahora leímos el tipo cuántos segundos he pasado buscando el multilay y lo último que pongo que lo voy a poner aquí es una una reverb, aquí vale la reverb es lo que más lo que más eh, recursos gasta habéis visto que ha pegado un subidón se ha puesto en el 73% el hasta el 85% es seguro. A partir del 85% ya, vamos, puede dejarme de, de sonar. Entonces aquí tengo eh, calidad econ economy, que para un amplificador normal, si no es para grabar, es suficiente. ¿vale? Bueno, pues este va a ser el preset. Le vamos a poner como nombre eh, 4CM. Ups, he puesto un, un símbolo de dólar. 4CM prueba. ¿Vale? Y en principio vamos a utilizar una escena, y ahora veremos lo, lo que hacen. Bueno, vamos a empezar a trabajar sobre esta línea. El compresor, yo quiero que sea lo más, lo más parecido a un pedal que tengo yo por aquí, pues le voy a decir que sea de tipo pedal. ¿vale? El Threshold, que sería el cuando entra, vamos a poner altito, compresión altito también... Ataque, me gusta que el ataque sea alto y release alto. Estoy haciendo todo eh, a ojo, ¿vale? Luego ya lo podemos retocar cuando esté conectado con, con el amplificador. El WA, voy a poner el que yo tengo, que es un Crybaby, ¿vale? Aquí lo que voy a decir es que se controle mediante... Le doy doble clic. Vamos. No voy a dar a la Enter, tampoco. Hoy me está fallando todo, ¿eh? Ahora, botón derecho, y le voy a decir que la fuente va a ser el, la entrada de pedal eh, de expresión 1, ¿vale? Y le voy a decir que, sea, que, se, que el guagua empiece solo, es decir, que en cuanto yo ponga el pie en el pedal, eh, empiece a funcionar. Y lo voy a poner en eh, velocidad media, ¿vale? Que sería este de aquí. Ahora mismo está desactivado puesto que no tengo ningún pedal conectado. Y en cuanto a Drive, eh, pues eh, le voy a poner un, uno como parecido a lo que yo tengo, que es un, un DS1 de, de Boss, y el que creo que se parece más es el Ruckus, este de aquí, ¿vale? Drive por aquí. Estos serían los ajustes típicos que yo pongo en mi en mi en mi pedal. Vale, ya está. La parte, digamos, eh, una es decir, la que va directa al amplificador, ya está funcionando. Ahora, la parte 2. Phaser, le vamos a poner un script 90. El tempo le voy a poner 18 eh, con de puntillo. ¿Vale? El chorus le voy a poner el mismo tempo, antes de nada. Y en cuanto a tipo, le voy a poner un... Uh, un estilo 80, ¿vale? M80 radio. El multi-delay, el quad tap, ese está bien, ¿vale? Y le voy a subir, no, aquí está bien, en cuanto a mezcla. El delay le voy a poner un, un, un tape, también mono, porque el sistema va a ser mono, ¿vale? Y el tempo, eh, lo mismo. Eh, aquí está bien, y la reverb, puesto que no me interesa que tenga mucha reverb, le voy a poner una de tipo estudio, que está por aquí. Vale. Listo que listo. Bueno, y eh, lo que voy a hacer es desactivar los efectos que no quiero que estén ahora mismo. Es decir, que suene directamente limpio. Solamente le voy a dejar la reverb. Este sería, o va a ser, la escena 1. ¿Vale? Es decir, que cuando yo conecte... Todos los cables, eh, lo que me va a sonar es solamente la, la reverb que tengo aquí, ¿vale? Ahora, en la escena 2, lo que voy a hacer es, eh, vamos a pasar a la escena 2, y lo que voy a hacer es activar, por ejemplo, el compresor, el drive, ¿vale? Para que tenga un poquito de distorsión para hacer solo, y el delay, ¿vale? Esta sería la escena 2, que la voy a llamar eh, solo. Uh, la escena 3, la vamos a seleccionar aquí, que la vamos lo que vamos a hacer es activar el multi delay el Drive, el Phaser, ¿vale? Y el compresor también. Vale. Esta sería eh, solo Phaser. Vale. Y una última más, en la cual le vamos a poner un sonido limpio. Entonces le vamos a poner la escena 4, vamos a quitar el Drive, vamos a dejar el compresor, vamos a quitar el Delay y vamos a agregar un Chorus. Y la reverb se la dejo así, bueno, vale, aunque el Multi-Delay, como es de estudio tampoco. Y esta va a ser eh, Limpio Delay. Bueno, pues con estas cuatro escenas voy a ir yo ya probando cositas. Le doy a salvar, guardar, save y listo. Y ahora nos vamos a poner con la cámara y el micro. Y el micro no, y el ampli. Bueno, no es un plano, no es un plano muy bonito el que tenemos aquí, porque tenéis aquí la manta de Iberia, un jersey, una, una silla de Ikea asquerosa, pero para que veáis las conexiones y cómo las vamos a realizar. Entonces vamos a conectar la corriente como es natural y vamos a conectar la guitarra la guitarra la tengo aquí que es la SQUIRE Telecaster esta que estoy utilizando todos estos días la vamos a conectar a su entrada de instrumento ¿vale? esto de momento es como si estuviéramos con un con un, eh, un multifecto normal y corriente entonces la guitarra a la entrada de instrumento yo la tengo que conectar de aquí al ampli y para eso no no puedo utilizar un cable jack normal, sino que tengo que utilizar un cable que vaya de, de XLR, ¿vale? De tipo Canon, que lo vamos a sacar de aquí de L, del de izquierdo, que sería mono. Lo vamos a sacar de aquí y lo vamos a conectar al ampli que lo tengo allí, que es el este de este. Entonces, ahora mismo, tal cual está, ya puedo, ya puedo usar el, el, el FM3 y tendría los... los en los efectos que, eh, que tengo conectados como pre, ¿vale? Lo enciendo, voy a coger la guitarra y una púa. Está calentando, le voy a dar la vuelta, calentando el ampli y calentando el FM3, los dos. Vale, entonces llega la 100A1 voy a subir aquí el volumen. Si le doy a layout, pues puedo activar y desactivar efectos como es natural. Ahora mismo está puesto el wah, que no me interesa que esté. Lo que quiero tener es el compresor, por ejemplo el wall lo voy a desactivar para que no tenga ese sonido tan agudo y voy a activar el drive no tengo ni reverb ni nada porque los efectos de modulación salen por otro sitio, por cierto, antes de que se os olvide los niveles, estas ruedecitas de nivel una es para la salida 1, que sería esta y esta es para la salida 2, es decir, que tienen que estar los dos, las dos ruedecitas subidas ¿vale? bien, y ahora vamos a hacer la otra conexión bueno, para la otra conexión, pues vamos a utilizar estas dos salidas de aquí. Eh, esta que sería el retorno y esta que sería el envío. Es decir, que esta iría al, al envío también de, de la, del, del luz de efecto del amplificador y esta del retorno. Entonces, cogemos el cable correspondiente, ¿vale? enchufamos uno aquí, aquí pone el retorno, con lo cual... lo ponemos en su sitio correspondiente y otro cablecito y hacemos exactamente lo mismo no lo voy a desenrollar porque es para qué lo ponemos en la otra salida ¿Vale? aquí pone que habría que utilizar cables balanceados ninguno de estos cables son balanceados pero aún así depende un poco de la instalación eléctrica en mi caso en la instalación eléctrica es buena relativamente moderna y no tengo ruido de ningún tipo. ¿Vale? Y este va aquí. Vale, vamos a comprobar que suena. Subo el volumen. De hacer nada, lo que voy a poner es el pedal de gua que lo tengo en el suelo. Que es un pedal de expresión. ¿Vale? No sé si lo podéis ver por aquí. Y me voy a poner las... No, ni nada. No me pongo nada. Tal cual. Digo que me voy a poner los zapatos, pero no me los voy a poner, porque estoy muy cómodo. Entonces esto va aquí conectado en en el primer, en el primer la primera conexión de pedal y ya está todo listo, ya está esto listo para empezar a, a sonar. Bueno, pues vamos a ver qué tal suena. Vale, pues tengo aquí ya los eh, el preset todo activado, con el guagua que se activa en cuanto lo piso Y en cuanto lo piso, se desactiva. Antes estaba activado, por eso sonaba un poquito demasiado agudo Este amplio tiene una rotura temprana, es decir, que, que distorsiona con bastante facilidad Con lo cual, eh, pues está ocurriendo eso. Bueno, pues lo que voy a hacer es explorar un poco los cuatro, las cuatro escenas eh, lo ponemos aquí en escenas de manera que al pisar los pedales puedo ir cambiando. Esta sería la escena 1 que solamente tiene reverb. Voy a bajar aquí la ganancia y voy a subir el volumen porque si no es que satura demasiado. Vale, la segunda escena que la habíamos nombrado solo. tercera escena, que la habíamos nombrado solo Phaser. ¿Vale? Y ahora, para acceder a la, a la siguiente escena tendría que dejar pis, pisado aquí un momentito y entonces ya me da la escena, la opción de limpio, con chorus. Escena 2, la del solo, pulso aquí, me voy a dar el solo, y ahora voy a dejar pulsado de nuevo el botón de en medio para irme a, eh, a eh, le he dado efecto, perdón, para irme a Looper, déjame pulsar un momentito, y aquí está el Looper, vale. De manera que ahora tengo para grabar, para reproducir y para borrar. Voy a grabar cualquier cosa. Yo, cuando uso el loop, lo que hago es bajar el volumen a la guitarra un poquito, de manera que me suene más limpio. Bueno, cualquier tontería, un shuffle de toda la vida. ¿Vale? Y ahí queda en... Que hemos tardado 15 minutos Creo que hemos tardado